No, ha pasado tantas cosas que ni siquiera sé cómo decirte esto. ¿Te escucho? Solamente... Ah, solamente... No sé cómo contarte, pero... Empezaré por decir que te amo Déjame decirte, no sé cómo explicarlo La verdad yo no lo he planeado No sé qué me está pasando Solo que te estoy pensando Día y noche me imaginé querer estar contigo En serio, lo necesito Eres tú la guía de mi camino Eres tú a quien quiero como nunca había querido Mira, ya no sé cómo contarte es que tengo miedo que vayas a rechazarme Perdón por enamorarme esa no era mi intención, pero tú me conquistaste Fue tu forma de actuar la que me gustó Fue tu mirada la que me enchizó Con una sonrisa cautivaste Ese amor nació en mi interior Robaste mi corazón sin ni siquiera pedir mi decisión No una alguna de la cual yo me arrepiente Extraña fue la suerte en que pude conocerte Me hace sonreír tan solo con verte Sería el mejor momento de mi vida yo al tenerte En realidad me gustas, no puedo negarlo Eres esa persona que quise sin pensarlo, dime qué hago, me arriesgo tanto. Y si te pierdo acabaría en el llanto. En realidad me gustas, no puede negarlo. Eres esa persona que quise sin pensarlo. Dime qué hago, me arriesgo tanto. Si te pierdo acabaría en el chanto Ambos sabemos que era algo complicado Las cosas son distintas pero en mí no han cambiado Quizá nunca lo dije pero siempre he pensado En qué sería de mí me vi contigo a tu lado Pero nunca lo dije por miedo a tu rechazo La verdad siempre quise tenerte entre mis brazos Y ahora que me dices que estarías conmigo Dejemos de ser amigos, demos el segundo paso No hay que perder el tiempo, ya perdimos demasiado Vivamos el momento y borremos el pasado. Lo que ahora siento Me trae muchos recuerdos de a poco te fui queriendo Aunque siempre lo he guardado Pero siempre lo he pensado Al perdernos de vista creí que por fin te había olvidado Pero ya no Porque ahora después de esto puedo decir que eres lo que siempre había esperado en realidad me gustas, no puedo negarlo. Eres esa persona que quise sin pensarlo. Dime que hago, me arriesgo tanto. Y si te pierdo, acabaría en el llanto. En realidad me gustas, no puedo negarlo. Eres esa persona que quise sin pensarlo. Dime que hago, me arriesgo tanto. Y si te pierdo, acabaría en el llanto. En realidad me gustas, eres esa persona que quise sin pensarlo. Dime que hago.